Encuentro. Como cuando tu esposo te dice, prometo. esperamos en la siguiente emisión. Estás en el cuenta. Bueno, vamos a iniciar esta transmisión, gracias a Alexia Guerrero, a Guadalupe PG, gracias a la gente que está entrando a YouNow, también a la gente que está entrando en Facebook, en YouTube, no es cierto, nada más en YouTube, estamos en YouTube, ahora, Deja ver los comentarios. Buenas noches, Connie Castillo, Dayana Argüello, Frit Reyes, buenas noches, soy Kim Varela, buenas noches, Maníaco S, bienvenido, buenas noches. Gracias a toda la gente que también nos ve en TikTok, en YouNow y en, en YouTube nada más Saludos desde Guatemala, Lid Gengar, Rodolfo del Ángel O oh, saludos a Rodolfo del Ángel López Barraza. Gracias por estar en esta transmisión Buenas noches a Guadalupe, a Arles Bienvenido mi hermano, buenas noches, qué bueno que estén acá en TikTok Bienvenidos a toda la gente de TikTok ...a Demián Pipriori también... ...a Cris Figueroa, saludos... ...que nos ven allá en YouTube... ...Sowen, bienvenido, bienvenida... ...Sowen, bienvenida... ...a Belén Santelli... ...Hola, Auslac, saludos desde Argentina, Buenos Aires... ...saludos, Belén, ¿cómo estás? ...Carlos Cazares, desde Culiacán... ...saludos, un abrazo para toda la gente de Culiacán... ...Culiacán, Sinaloa Sinaloa... Eh, ...gracias a Alexia... ...por estos 160 likes... Gracias por, por sus manitas de 10, de 100, de 50, allá en Junao. You know. Gracias, chicos. Gracias, a Vanessa Sánchez. Invita a Andrea que nos cuente historias de medio de Colombia. Saludos desde Chulavista, California. Andrea ya no está con nosotros. No, no significa que ya haya muerto, ¿verdad? <risa> no, no, no, no. Andrea ya no está con nosotros. Está ya en Colombia. Entonces, pues ya no la podemos invitar porque ya está en Colombia, pasa que ella era de Colombia, bueno es de Colombia, y entonces pues ya está en su casa, y por eso yo ya estoy solo, de este lado, si no si la invitaba a que nos contara historias mm. paranormales, no se ve la imagen, no se ve la imagen, ¿cuál imagen? ¿Cuál imagen? Hola melissa buenas noches. Hola, buenas noches, me escuchan, me oyen, me sienten, se escucha muy bien tu micrófono. Excelente. ¿Qué Excelente. crees? ¿Qué crees que el mío? El mío no. se descompuso. Bueno, no se descompuso, ya no lo detecta mi computadora. ¿Se escucha mal mi audio? ¿Te, escu ¿Te escuchas muy bien? No tan bien como yo, pero No te creas. No, sí se escucha bien. Tú te escuchas fuerte, sí, te escuchas fuerte. A ver, deja bajo el gains. Ahí se escucha mejor. Sí. Ah, uh, ok. No, pero no te escuchas nada mal, ¿eh? Bueno, entonces el micrófono de la cámara, pero sí me dio tristeza. Ayer quise grabar un video con mi micrófono y ya no funcionaba, ya no funciona, y es como que la computadora, porque ya revisé el micrófono en otra computadora y sí sirve. Entonces, quién sabe, y ayer me tardé en la madrugada tratando de arreglarlo y nada. Hasta ahorita estoy un poco fastidiado de que no pude arreglarlo. Es como de que te cae un virus y ya sabes cómo molesta, ¿no? Que no puedes hacer algo. Sí, es muy molesto. Y más molesto que el virus es que se descomponga el micrófono definitivamente. Pero, ¿no tienes idea de qué le pasa? ¿Ya tenías mucho tiempo con él o qué? Eh, te digo que funciona el micrófono. Lo que, lo que pasa es que no lo detecta la computadora. Ah, perdón, no estaba poniendo tanta atención. Sí, sí. Entonces, ¿es cosa del cable o qué? o tu computadora es cosa de computadora vamos a ver si este mi amigo leo que me repara la computadora lo puede puede hacer su magia y reponerme la gente que nos está viendo quiero decirles que porque no hay superchats, chats no hay likes no hay compartidas eh, no sabemos si la transmisión vaya a durar mucho tiempo o no porque ahora estamos utilizando el stream de prueba ya se nos acabó el de paga, porque pues obviamente lo estábamos pagando. No crean que hacer transmisiones es de prender de la computadora y ya. No, no. Melissa trabaja todas las semanas para pagar el StreamYard. Y vean, ahorita sale el logotipo ahí arriba que dice producido con StreamYard. Significa que ya no estamos, ya no tenemos el de paga. Entonces, pues ya no hay muchas cosas. Por ejemplo, no tenemos un fondo. Ya tenemos un fondo negro, ¿no? Ya viste... Qué feo Oye, sí, qué vergüenza, que... una disculpa a todos ustedes, si alguien, si alguien se quiere ofrecer a ser patrocinador oficial de Moco y pagar el stream jack será, será muy bien recibido, la verdad. Sí, verdad. Alguien que tenga, no sé, un puesto, un negocio, un lugar de venta, que diga, me voy a anunciar en el programa de Moco y voy a pagar cada mes... El StreamYard, bienvenidos, hacemos aquí el, el comercial, yo lo sé hacer muy bien, así que Melissa también porque ha trabajado en radio, ¿verdad melissa Sí, actualmente trabajo en radio, pero, o sea, si ustedes no tienen negocio ni nada y quieren que anunciemos su persona de alguna manera, lo podemos hacer también. Si quieren dejar la soltería y quieren ser anunciados aquí, también los vendemos y de aquí les aseguro que sí salen casados y toda la cosa, tres hijos. Un día feliz. ¿Qué haces en la radio? ¿Estás en un programa como de que pone música o platicas sobre cosas? Eh, pues un poco de ambas. Eh, platico cosas y pongo música, pero sí es más de platicar. Ah, por ejemplo, hoy de qué platicaron. No, mi programa es los viernes nada más. ¿Qué día es hoy? Ah, hoy es jueves. ¿De qué, ¿De qué vas a platicar mañana viernes? No sé, es que fíjate que ese programa cuando me lo ofrecieron, eh, yo ya tenía un programa paranormal en otra radio. Entonces lo, los, lo que le dije a esta estación fue que sí acepto, pero no puedo hacer un programa paranormal porque ya tengo uno en otra radio. Entonces puede ser uno tocando temas, pues así como eh, temas comunes, vaya, como el amor, eh, la amistad, las traiciones, ¿sabes? O sea, del día a día que todos, que todos vivimos y así, entonces de eso trata, de repente hablamos de, casi siempre todo se, todo se basa en el amor, ¿eh? Por alguna extraña razón. Pasa que toda la gente, fíjate que sufre mucho de amor, mucho, mucho, mucho, creo que el 60%, yo creo que los conflictos que tienen las personas tiene que ver con, con cosas del amor. Mira, Ram me dice que cuánto cuesta esa cosa, cuánto cuesta el streamer pagarla al mes. 20 dólares, ¿no? 25 dólares nos cuesta. Veinticinco dólares cuesta pagarlo al mes. Ya saben, si alguien tiene un negocio aquí, el arreo del cabrito, el mejor cabrito que puedan comer. Y estamos inaugurando. No, ¿qué pasó? Me trabé, me trabé yo, ¿o ¿qué? Me trabé. Sí, es que es porque no hemos pagado el de paga. No hemos no pagado. ¡Ay, sí, qué pena! Oye, a ver, Ox, ¿pero tú alguna vez trabajaste en radio grupera o algo así? ¿No? no, está bien que sea moreno, pero no manches. ¿Estás seguro de eso? Ya te diste bien, ya te diste bien. Eh. ¿Cómo se dice? Bien que... Bien eh, cuando discriminas, cuando eres sí. racista, ya te diste racista? <risa> Tú eres moreno, tú trabajaste en una estación de radio grupera. <risa> no bueno, todos los morenos creador? han trabajado. No, no es cierto. No, lo digo porque no tú pones música grupera de repente, <risa> <¿Qué> ¿no? Aquí. <risa> Ahí estuve. Me siendo racista. <risa> sin ser racista. Dime ¿No fue racista eso. Sin... ¿Cómo, ¿Cómo es esas publicaciones? <risa> <risa> Dime que eres racista sin decir algo racista o algo así, ¿no? Fíjate que sí tengo un problema de... De racismo. <risa> <risa> sí, pero, pero no tiene nada que ver con gente morena. <risa> ¿Por qué problemas de racismo? Luego, luego, no, es que en ese tema yo creo que ya cuando agarre más confianza con ustedes, les cuento. Oye, Ox, pero es martes y tú dijiste que era jueves. ¿Qué está pasando? A cabrón, es martes? Sí. <risa> <risa> creo, que te, creo que tenemos un serio problema aquí. Algo está pasando, no sé qué sea. Pero... Es que no, hemos, no pudimos pagar el de paga por eso. Todo está saliendo raro el día de Todo hoy. Todo está raro. <ríe> Me Uy, dicen Oxlack grupero. <ríe> Oigan, pero es que, a ver, lo que yo dije tiene razón de ser. Oxlack de, de, de repente pone pone canciones gruperas en el programa. <ríe> es mi cumbia, la cumbia de Oxlack. Eso sí, o sea, por eso digo... Por Ay, eso pregunté. ¿de Oye, a ver, ponte un pedacito de la cumbia de Oxlack. Lo tengo que buscar, pero casi, casi me preguntas. Oye, ¿y cuánto está el kilo de tortillas? ¿vale? Ay, cuánta exageración, Dios mío. Me escucho muy bajita. Siento que me escucho no, muy bajita. No, no, te escuchas súper fuerte. ¿Neta? ¿Por sí, porque. Muy fuerte, de hecho. Ah, ¿qué tan fuerte? El burte. El Entonces, multiverso de Oxlack. Javier que dice que si estoy tomado, siempre me han dicho que si, que, si, que si estoy tomado, siempre me han visto a la cara como de borracho, en serio. Eso es más racismo aún, ¿eh? o sea, no porque se, sea moreno quiere decir que siempre esté borracho, ¿eh? Sí, no, de verdad, ándale, por ser moreno piensan que ya me eché mi ¿no? A banqueteras, o sea... Por ser moreno piensan que en la colonia estoy pisteando ¿eh? la banqueta. No manches. Ay, no, ya, ya basta, chavos. Ox, ¿qué, ¿qué tema tenemos hoy? Ah, pues eso es lo que te iba a preguntar. Es que, bueno, eh, todos los temas que se me han ocurrido a mí le han traído problemas de la cuenta de Oxlack. Sí, sí. Entonces... Yo ya no me siento tan, ¿cómo se dice? Tan, ¿cómo se dice? Lo siento, es que eh, de repente se me olvidan las palabras y mi diccionario de palabras que se me olvida no lo tengo a la mano. Ya se me olvidó cuál era el tema. ¿Qué, qué estaba ah, diciendo? Que es que el día de hoy vamos a tener un, ah, sí. un, un tema, sí. pero los temas que propone Melisa en mi canal, específicamente en mi canal YouTube, me lo censura y me pone como infracciones o sea en otros canales los pueden escuchar y ver y demás pero no sé por qué en el mío si recuerdan cuando Irene estaba en mi canal también con Irene hablábamos de, de temas de asesinatos y asesinos seriales y demás cosas y los, todos los videos de Irene los reportó YouTube todos todos los que hablaban de esos temas y todos eran los de Irene por eso Irene pues salió del canal, estaba conmigo en, esta, en, en estos temas, y ahora que Melissa retoma algunos temas, también me han infraccionado, por eso dice Melissa que ya no sabe qué tema, porque puede traer complicaciones a mi cuenta. No, yo nunca... Yo nunca he propuesto cosas así tan, tan intensas, o sea, pero por decir, ayer le dije a Ox, vamos a hablar, ya ven que mencionamos, ¡Ah! Tengo un tema, vamos a tocar varios temas de ayer. Uh, ¿Ya viste que vimos el video de la chica esta de TikTok? Sí, ya hice video hoy, lo subí. Sí, lo vi. Y Yo le dije a Ox, hay que hablar de los casos que han sido así en los que a través de redes sociales... Eh, se han, han resuelto crímenes, se han resuelto casos estaría interesante, pero luego todos los casos que se han resuelto son de crímenes y justamente son los temas que a Ox le cancelan en el canal, entonces dije demonios, es que todo lo que se me ocurre tiene que ver con asesinos y crímenes y cosas así, el de Pizzagate, yo tengo un video como de 40 minutos no lo, de ya, no, ya no menciones la palabra por favor y ya diciéndola constantemente bueno ese tema con P, este, hablamos aquí, que Bien poquito, ¿no? Sí, o sea, no, no tuvimos nada por qué, y infracción, esta, strike, déjale la infracción, un strike Ah, eso es demasiado, bueno, el mm -hmm. caso es que, este, pues sí, no sé, no se me ocurre un tema que no vaya a traerle problemas a Bueno, hoy. pero yo creo que el de hoy sí podemos hablar sobre esta chica de TikTok, hoy hice video investigué un poco sobre el tema y creo que tú sabes cosas, ¿no? Sé algo, sí, no, tal cual, no lo he investigado, pero sí sé algunas cosas. O también eh, me llamó la atención que hubo unas personas ayer que estábamos viendo la entrevista de la mujer que fue secuestrada, abducida más bien, entonces, este... Mira, eh, te quiero decir algo, hay una persona que nos está llamando cada un minuto, que se llama Agüiz, nos está llamando por teléfono constantemente, constantemente desde el día de ayer, y ya me ha mandado muchos mensajes y audios y demás. Vamos a escuchar los audios de Agüiz para que, para que ya no esté marcando. Porque si... Es Agüiz marcando. Para que deje de marcar. Ok. Bueno, ¿vas a contestar la llamada o vamos a escuchar sus audios? Vamos a escuchar mejor sus audios, ¿no? Awitz, ah, okay, ok, vamos a escuchar a Awitz. Ah, Dani, no estamos en mi canal porque no hemos pagado el StreamYard. Sí, exacto, no estamos en Facebook porque tampoco pagamos el StreamYard. Gracias, Guadalupe. Sí. 2.500 likes allá en Yunao. Gracias a toda la gente que me apoya en Yunao con sus likes, con las compartidas y a la gente nueva en TikTok también. Bienvenidos. Gracias, chicos. Vamos a escuchar lo de Awitz ah, porque Awitz ah, desde el día de ayer y hasta todo el día de hoy no ha dejado de marcarnos. Adwitz, eh. uy, es que tiene tantas cosas aquí. Mira, te voy a poner en pantalla lo que nos ha mandado Adwitz. Compartir. Ahwitz, ¿se llamará Ahwitz? Ya lo vas a conocer, no te preocupes por eso. Ok, muy bien. Compartir. ¿Sí estás viendo, no? Sí. Ok, pues bueno, nos ha mandado todo esto, muchas llamadas aquí perdidas. Más llamadas perdidas, más llamadas perdidas. Y aquí está Witz con una foto. Es un video, ah, es una foto. Ah, es una foto, pero nos mandó un audio. Cuánta insistencia. Mira, por favor, lo que te mandé, imágenes, audio y texto desde aquí. Okay. ok. Ah, eso es de Los Ángeles que vimos la otra vez. Ándale, exacto, sí. Excelente. A ver, ¿desde cuál audio? Entonces yo creo que desde el audio de acá, yo creo que este audio, ok. Vamos a escucharlo. Pero mira, dura 11 minutos 13 y la ley Roxana es de 10 minutos. Solo podemos escuchar un audio de Awits por programa. ¿Es o, en serio? Que es una ley Roxana, vas a ver que luego te vas a acostumbrar a ella. Estoy muy confundida. <risa> Vamos a escuchar. <risa> Oxnard, algo que se me olvidó este, comentarte es que pues, digamos que cuando decidimos qué hacer con las cenizas de mi madre, pues, este, yo fui el único que dijo, que, que dijo, ¿por qué no nos quedamos con las cenizas de mi madre aquí en la casa? Muchos familiares, bueno, muchas personas conservan las cenizas de sus familiares en sus casas. Este, porque a mí no me agradaba la idea de... Ponerla debajo de una cripta, aunque sea familiar, debajo de, que está debajo de una iglesia. Este, entonces, eh, pues, mi papá y mi hermano me dijeron que, pues, que no. Este, y ellos votaron a favor de llevarla allá con eh, en la cripta donde están las cenizas de mis abuelos. Y, pues, yo, este... A escondidas, queriendo tener, pues, algo de mi madre, este, como yo tengo un, pues, como un recipiente que puede servir como para guardar cenizas, este, porque, este, así como yo guardo, así como yo tengo las cenizas en mi perro, este, en su recipiente, su, su de cenizas, pues, lo que yo hice fui, fue, fue, abrir las cenizas de mi madre y este y tomé un poco y las guardé allí en una, y este y, y me dije y yo me las voy a guardar yo me las voy a quedar y solamente le comenté a dos a dos amigos y a, y a una de mis tías una de las hermanas de mi mamá que también es este, este Pedí muchas cosas de lo espiritual y me dijo, si eso te hace sentir en paz, órale. Pero luego escuché una voz en mi cabeza diciéndome, no es demasiado tarde aún. Regresa las cenizas que tomaste hasta, hasta con el resto de las cenizas. este Y escuché esa voz tres veces este pero no así o sea no tres veces seguidas este sino que la escuché un, un día luego al segundo día la escuché otra vez en la, en la mañana y otra vez en la tarde y la segunda vez que la escuché este pues o sea, algo me hizo tomar otra vez este o sea tomar el recipiente donde había puesto este una cantidad de cenizas de mi madre ahí y las regresé a, a la urna, a la urna donde estaban toda la, pues todo, todas las cenizas completas. ok no, no duró los 11 minutos, duró solo 3 minutos, así que tiene chance todavía. Witts dice que aquí están las cenizas de su madre Hola, soy Awitz, ya fui a dejar la una de mi madre con la una de mis padres en México y yo regreso a Puerto Vallarta. Ok, los fueron a poner unas urnas en la Ciudad de México, la de su mamá y la de su papá. Y después, dice, eh, reproduce el audio que te mandé, muestra las fotos que te mandé. Ok, ya, ya reproducimos el audio. Y dice, bueno, dice esto de Los Ángeles, lo voy a leer, ¿sí? Sí. ¿Qué iba a decir otra cosa? No me acuerdo qué iba a decir, pero... ¡Ah, que gracias! Daniel Max, por 200 pesotes, dice... Bro, un pequeño aporte para el patrocinio de Moco. Aquí viéndote desde Tuxpan, Veracruz. Un excelente programa, como siempre. Gracias, Daniel Max, que nos mandó 200 pesotes. Ya nada más nos faltan 300. 300 pesos más y completamos ya la membresía del StreamYard para que tengamos fondo, podamos... Eh, eh, transmitir en otras plataformas al mismo tiempo, se quite el logo de StreamYard y demás cosas. Bueno, muchas gracias mi hermano, mi hermana Sonia y el Max. Oye, iba a decir antes, antes de continuar, eso que dijo de que escuchó una voz en su cabeza, nunca te ha pasado a ti que has escuchado como una voz en tu cabeza, pero este, sí, como sí, una voz en tu cabeza. Una voz en mi cabeza. Eh, uh, déjame acordar pues me, me recuerdo algo así pero te vas a burlar de mi de mi color cartón de mi color humilde <risa> la, la única vez que que escuché una voz en mi cabeza estaba dormido y escuché una cumbia y después cuando me desperté y dije, ah, cabrón, esa canción nunca la había escuchado. Y después tomé el celular y la busqué así como, la, como escuché la letra en, la, en el sueño y que sí la encuentro y después que se vuelve una de mis favoritas. Ay, ¿en serio? ¿Pero existía en realidad? Sí, existía, sí. ¿Cuál es? ¿Cómo se llama? Se llama Amor por Internet. ¿En serio? ¿De quién es? De... ¿Cómo se llama este? Los socios del ritmo, son los socios del ritmo. <risa> los socios del ritmo. A ver, es están que, donando más para, para es pagar que, esto. Ay, qué vergüenza, si nosotros estábamos jugando y voy a pagar claro, mañana. Sí, 19, 19 dólares, ya nada más nos faltan 100 pesotes. Gracias <risa> Nano Tech Xboxy por esos 19 dólares. Y también Javier Enrique, 50 pesotes, dice, para que te compres tu caguama, no te la tomes en la baqueta que te lleva la poli, dice Javier Enrique. Y más en la zona esa que vive Ox, o sea, que es muy peligroso. ¡Qué onda! Y hace una muy pequeña cooperación para el StreamYard, 20 pesitos, ahí vamos, ¿eh? Ya la vamos juntando para el StreamYard. Ya poquito más y ya lo logramos. Oigan, muchas gracias en verdad. En verdad, por apiadarse de nosotros, <risa> este, que iba, ah, es que te decía, alguien decía aquí esquizofrenia, pero no, no, no, no, no, no tiene nada que ver con eso. De repente que, no sé, este, tú te haces preguntas a ti mismo y que sientes como que te la responden en tu cabeza, pero es algo que no es como tu conciencia, ¿sabes? O sea, sientes que es otra, alguien que te contesta. Sí, o sea, yo le... Bueno, no les puedo decir cómo le llamo a estas pláticas internas. O sea, tienes Fue... unas pláticas internas con alguien. <risa> Suena súper raro cuando lo dices tú, pero sí, algo así. <risa> ¿Y de qué plática? <risa> no, ya basta. Pues es que son como, no siempre, o sea, no, no es algo de todos los días. Es como muy de repente. Cuando, que... cuando es necesario, cuando yo no sé cómo, cuando yo no sé cómo, cuando me siento como perdida y no sé tomar una decisión, yo yo pregunto, me pregunto internamente algo y hay alguien más que, que lo responde. Ok. O sea, no, ¿no les ha pasado? Digo, no digan Ajá. que no. Me gustaría, o sea, me gustaría es que... preguntarle a la gente que si alguien hace eso, que si alguien platica consigo mismo y, y le responde a alguien más en su mente sí porque yo lo, lo que estoy segura es que no soy yo o sea llega de pronto una respuesta a mi cabeza y esa respuesta no la pensé yo simplemente llegó y para, para mí es como otra persona que me está respondiendo ¿Cómo qué preguntas pues varias cosas no sé no te puedo o sea hace mucho que no lo hago y, y si me meto con él es que ese es un meme no no no. No, no, no, no, no, no, son, son preguntas prof... profundas, además, oigan, en verdad, yo no me drogo, ni fumo nada, ni nada de eso, no es esquizofrenia tampoco. Pero mira, aquí dice Violeta González que ella sí. Oh, o sea, fíjate, estamos descubriendo que la gente hace cosas raras en su casa. No es muy raro, o sea, nadie se da cuenta porque es como algo interno, o sea, tú estás así por fuera, y por dentro estás teniendo una conversación Hasta con alguien. Con alguien. Ajá. Con alguien? Sí. Déjame mandar un saludo y ahorita me explicas mejor eso. Benjamín Pérez Mejía nos mandó 50 pesotes, dice hola hermano, no es mucho pero espero y sirva un poco. Claro que va a servir mi hermano ahí está Benjamín Pérez Mejía 50 pesotes y Vanessa también que dice 5 dólares para completar. Vanessa Sánchez qué buena onda. Ya me sentí este no sé, no sé. me siento querido pero a la vez como, como... sí es como una sensación rara. Ajá. De al... Es bonito, pero es extraño. O sea, es también, creo que es un problema así como sentir que no mereces, ¿sabes? Bueno, no, eso no. Eso... lo merezco. Bueno, entonces, este, si hay más gente que lo hace. Estoy segura Ay. que hay mucha gente que lo hace. Que, que se, introspección se llama eso, ¿no? Este sí y no o sea si sí, literal hablas con alguien si sí, es ejemplo, otra persona no soy yo alguien te ha dicho algo que, que digas esto es muy <ríe> extraño o sea cuando te <ríe> a sí mismo y que alguien te contesta este no que yo diga de ya chinga porque me está diciendo esto <ríe> no te puedo preguntar algo así ya o sea, fuera de broma son pláticas amenas, o sea, son pláticas como, so, es como para tomar decisiones, no sé, que voy ah. en el tráfico y estoy como pensando, es que yo sobrepienso mucho las cosas y doy muchas vueltas, yo, tal vez sí sea yo misma, pero me gusta pensar que no soy yo, y es que la verdad es raro, pero yo estoy segura de que no soy yo. ¿Y esa voz tiene una voz masculina o femenina? No es una voz, es como si estuviera como si estuviera la respuesta escrita como si la vieras Oh. o sea Carlos, pero no, no escucho una voz nos mandó 20 pesotes Carlita Sánchez un abrazo, qué buena onda Carlita que te haces presente, gracias y Alejandro González también dice puede ser que sufras de TID y no lo sepas, esa voz puede ser un alter que tengas, ¿Qué es, qué es un TID Alejandro González que nos mandó 2.500 pesos chilenos, que tengas un TID Melisa este, ¿qué es eso? Pues ese, Alejandro, dinos qué es un tip, por favor. Vamos a leer lo que nos mandó wits para terminar con el tema de wits para que por si nos quiere estar llamando otra vez por teléfono, ¿te parece? Ok, me parece. Dice, Oxlack, vi un pedazo de teodirecto y hay muchos tipos de ángeles. Eso sí es cierto, los de menor rango son los que parecen humanos pero los arcángeles y el rey dios ángel que toma forma humana y todo su cuerpo cubierto por una armadura puede cambiar de forma y tomar muchas formas pero regresando con otros ángeles están unos que parecen ruedas con varios ojos están unos que tienen tres cabezas, una de león, uno de toro y una cara humana, esos son los guardianes del Edén y otros que tienen muchas alas y todo su cuerpo está rodeado con alas y su cara no se les ve y solo usan dos alas para volar nos manda algunas fotografías como estas. De estos son los ángeles. Sí, estamos viendo en pantalla, ¿verdad? Sí. Ajá. Aquí, aquí hay un ángel, por ejemplo. que pues Son como dos anillos con muchos ojos. Aquí hay otro tipo de ángeles que son como puras alas, nada más. Son como cuatro alas. Aquí tenemos estos que son querubines, ¿no? No me acuerdo cómo se les llama. No. Pero creo que es la cabecita con las alas, nada más. Y aquí tenemos otra ala alas con ojos y ah mira, Ofanim, Serafín Malacá y Querubín, ¿ya viste? Sí. yo me acuerdo que me faltaba Serafín Serafín es como angelito bebé estoy segurísima de que los ángeles no son así o sea ¿cómo son los ángeles? según tu idea así no, o sea definitivamente o sea, ¿así humanos o así ruedas? Uh, son, son como más humanos, creo, como a semejanza de nosotros. ¿Crees que los ángeles son a semejanza de nosotros? Más bien, nosotros somos a semejanza de los ángeles. Ok, los demonios eran ángeles, entonces, ¿por qué se les representa como con cuernos, con cola, con alas, pero así todos con colmillos y todos rojos? Si sí, también eran ángeles, los, los demonios eran ángeles. Porque se fueron a vivir bajo la tierra en un lugar súper caliente y su cuerpo se tuvo que adaptar a esas condiciones de vida. Ah, se les quemaron las alas y se quedó con la pura piel descarnada, ¿no? Sí, o sea, se hicieron más gruesos, su piel se hizo más gruesa, más resistente y por eso tienen cuernos y estas cosas. Ok, ¿tú sí, tú sí crees en los demonios? Sí, sí creo, creo, es que creo en muchas cosas. ¿Tú crees en los demonios? Ay, Dios mío, creer en los demonios. Ay, ay, ay, pues O eres sí. de las personas que dicen de que los demonios somos los humanos y estamos, son los que están aquí en la tierra y eso es así. No, fíjate que sí creo que en algo negativo. Y entonces sí, yo sí creo no como lo, nos los han presentado ni como los imaginamos, pero siento que sí pueden existir seres con intenciones malas o malignos o, o simplemente maldad pura, ¿no? Sí, definitivamente, sí, sí, sí. Pero, ok, eh, eh, no entendí una cosa de Awitz. o sea, ¿en qué va relacionado como su historia de las... Ah, ahí voy, ahí voy, voy a poner su otro audio, ya ya vamos. O sea, este, si estás escuchando este mensaje, este, estoy viendo pues mi directo, eh, tu directo ahorita en mi celular porque no me encuentro en mi casa, este, así que o oh, veo el directo o oh, te mando un mensaje, te eh, llamo y pues bueno, están platicando de lo de la otra vida y, y demás y pues quisiera nada más hacerles el comentario, aparte del otro audio que te mandé, que espero que reproduzcas este que pues este realmente este este este cuerpo que tenemos nosotros este cuerpo de carne no nos separa del plano o sea del, del otro lado este lo que llamarían el universo astral este, porque existen, o sea, eh, muchos lugares a donde van las almas cuando, cuando el cuerpo de la persona muere. O sea, existen muchos lugares. Este, o sea, existe el infierno, existe el purgatorio, existe el inframundo, existe, eh, este, el, en el inframundo... Los campos de Ilicios, existe este, más de cuatro jardines del Edén, el, el, existe el cielo, este, existen otros mundos donde habitan dioses, este, entonces... Eso me sonó mucho eh, como a Goku, ¿no? Y, <risa> eh, te y pues recuerdo que Jesucristo subió en cuerpo y alma al al rey, al reino celestial y se supone que su madre maría su madre este la santa madre maría también y de hecho este por ahí alguna vez escuché de alguien que logró ir al cielo en cuerpo y alma y este y pues, este, estudiando un poco la historia, pues, este, ha habido personas, este, personas que sí existieron, que dicen que solamente son un mito, pero sí existieron como Hércules, Perseo, este, entre otros, que fueron al, al, inframundo, que es el reino de los muertos. Este, entonces... Este, pues sí, este de hecho se supone que aquí en la Tierra hay varias puertas que te llevan al infierno. Este, pero esas puertas solamente te permiten entrar, no te permiten salir. Solo existe una puerta, este, que te permite entrar y salir. Y supuestamente esa puerta... A mí me dijeron que está debajo de las pirámides de Egipto. O sea, está este, bajo tierra, pero que está sellada la puerta. O sea, está, está sellada para evitar que los demonios salgan de ahí. También quisiera saber tu opinión. si este, Quisiera saber si ya viste los dos videos que te pasé. Y, y, tu, y tu humilde opinión es todo este me despido a Witz parte de la familia Oxlack. bye ahí está ya escuchamos lo que tenía que decir Awitz, con respecto a los ángeles y pues nos sacó pirámides de Egipto ¿Tú, qué, qué, ¿tú crees que efectivamente hay una puerta debajo de las pirámides de Egipto que nos lleve al, ¿A dónde dijo Al inframundo y que se pueda regresar por ahí mismo, que es la única puerta en el mundo que existe? Creo que sí hay diferentes entradas a otro mundo en el planeta, pero definitivamente no van al inframundo, no van al infierno, van al, al la Tierra Hueca. Sí, van a la Tierra Hueca. <risa> sí. Sí, no, no, no, la tierra hueca. Alejandro González dice que el TID es un trastorno caracterizado por la presencia de dos o más personalidades, trastorno de identidad disociativo, es decir, como la película Fragmentado, ¿has visto la película Fragmentado? Sí, pero no, no, no, no, yo sé perfecto, no tengo eso, ni tengo esquizofrenia, obviamente, siempre es como una plática que me gusta tener de vez en cuando, obviamente procuro hacerme mis estudios psicométricos de vez en cuando, y no, estoy libre de eso, gracias a Dios, digo, es, o sea, son cosas muy fuertes, decirlo a la ligera es fácil, como hablar de esquizofrenia es muy fácil, usar esa palabra, pero es algo bien delicado y no se debería ni siquiera usar así, como tan a la, a la, a la ligera. ¿Qué? ¿Qué no se debería de usar tan a la ligera? Como hablar de bipolaridad o esquizofrenia, de usarlo así tan simple como, ah, eres bipolar o, ah, tienes esquizofrenia, porque no es así, es algo como eh, más profundo que eso o sea eh, cuando vas a platicar con alguien internamente comienzas como hola te quería preguntar si no hola estás ahí ¿Sí? No, simplemente hago o sea ni siquiera creo que hago la pregunta pienso la cuestión en la que estoy como detenida Sí. Y de repente me llega una pregunta, la verdad, amigos, es que yo soy un ser muy espiritual. Yo a veces siento en mi corazón de que me está respondiendo alguien que una de mis personas del cielo, ¿saben? O sea, no. tengo tres personas, sí, o sea personas que han fallecido, que han sido importantes en mi vida sí. y yo de repente siento que son ellos o que de repente creo mucho en las señales, siento que de pronto son ellos los que me las están mandando, entonces cuando yo tengo como alguna duda interna no es que de repente diga, hey ¿quién anda ahí para platicar? <risa> o sea no, simplemente surge la, la, en lo que estoy detenida y me llega como una respuesta clara, entonces no sé, me, a lo mejor soy yo misma, digo, pero me gusta atribuírselo a esto porque me hace sentir mejor. Oye, y las veces que has preguntado, por ayuda, eh, como no lo platicas, ¿te ha resultado en todas las ocasiones? ¿Ha sido como que la respuesta más indicada? Sí, y me da también cierta tranquilidad, como que, o Ay. simplemente cuando necesitas como una palabra de aliento o así, sí. como, como sentir que todo va a estar bien. Eh, a, a, también funciona Ok, okay. <risa> Los comentarios se la entonces <risa> ¿Qué dicen los comentarios? Oigan, no, uno no se puede poner serio Aquí, <risa> ni compartir <risa> este, Algo bonito Porque todos, ay no Renuncio de verdad okay. renuncio. <risa> okay. Gracias a la gente que nos ve en TikTok Saludos desde Brooklyn, Nueva York La Biblia clara que existe un lugar donde están encadenados demonios y hay prisiones which ha enviado un x1 en tiktok gracias a toda la gente que me apoya en tiktok también will un abrazo gracias Agüit nos está llamando ya witz ya escuchamos tus audios ya sigue? está hablando sí o a sea. witz oh, no. ya escuchamos tus audios a <risa> Ah, es que aparte, si, si te contestamos la llamada, a mí me dejan de escuchar y yo estoy aquí como un ente nada más y se pues, hace un caos en el chat y es muy caótico esa exacto. situación. Es que no recibimos llamadas porque melissa se pierde en la llamada. Entonces, por eso no contestamos llamadas, puros audios por el momento. Así lo es. ¿Verdad? Bueno, ¿tú, qué, ¿tú piensas que hay puertas al infierno o esas puertas que dicen estar en como en diferentes lugares del mundo que son o no crees en eso no yo yo no creo que haya puertas dimensionales así como en las películas de stargate y cosas así no creo que haya puertas que las pases las pases y estés en otra realidad como tal llamar las puertas incluso en tiahuanaco se encuentra la puerta del sol y se cree que precisamente podría ser un portal a esa otra dimensión ...o a un portal hacia otro lado. ¿Sí conoces esa puerta de Tiahuanaco? Está en Bolivia. No. Eh, okay. Es una puerta como muy grande de piedra... Con, ...con figuras prehispánicas... ...o precolombinas, mejor dicho. Y Es, por ejemplo, una de las que dicen... ...pudieran ser los portales dimensionales. No creo que haya eso. Creo que eh, el, lo físico... No, ...como te lo dije ayer, creo que lo físico nos limita... A ese otro mundo de, la, de, los, de los espíritus o de la energía, ese otro mundo donde no podemos eh, cruzar y solamente lo vamos a poder cruzar cuando morimos o en los viajes astrales, Por ejemplo, Ok, digamos que la puerta somos nosotros mismos. Es lo que tratas de decir. O sea, que no existe una puerta tal cual, sino que hasta que muramos y seamos pura energía, ya no estemos atrapados como en este cuerpo, vamos a poder este, llegar a esos lugares. Sí, o sea, yo digo que no hay puertas, sino que en el mismo lugar, al mismo tiempo están las, las realidades diferentes. ¿Simplemente no las vemos? O exacto, que... exacto okay. sí, simplemente no las vemos. Entonces, cuando uno ya se queda en espíritu, ya puede ver ese otro mundo, como en los sueños que dices que te sales de tus sueños. Ok, sí, sí, sí. Manda Solis 79, nos mandó cinco dolarotes y dice: este, Saludos, Oxlack, y para la hermosa Melissa también desde Nueva York. Un abrazo, mi hermano, gracias. ¿Qué okay, dice okay. Brujita Jezebel, que lo escribió en inglés? Dice: Ah, ok, ah, no, le está contestando alguien. Hola, Brujita, no sé por qué se puso. Uh, el sol en realidad, a ver, el sol en realidad es el sol negro que representa Saturno y es el culto de los saturnianos, el cual domina este planeta. Por cierto, ¿la Navidad es su fiesta principal o en realidad la Saturnalia? Sí, la, la Saturnalia es, eh, es que la fiesta, bueno, Navidad, por ejemplo, eh, tiene que ver con diferentes uniones de cultos paganos y se, hasta la transformación de lo que conocemos como la Navidad. Se cree o se nos dice que es del nacimiento de Jesús, pero en realidad no, Jesús no nació en estas fechas. Jesús, haciendo cálculos de acuerdo a la Biblia, Jesús habría nacido como finales de abril, principios de mayo. Se celebra, en, se celebra Navidad en diciembre por eh, la unión de, las, de los cultos paganos en donde se le hacía culto precisamente a, a otro dios. Y ese tiempo que Jesús estuvo perdido, ¿tú dónde crees que estaba? Bueno, hay escritos o personas que dicen que se fue a Japón y que estuvo allá eh, como, como trabajando en su espiritualidad para después regresar, y es cuando regresa, y que ya todos lo, lo empiezan a reconocer más, ¿no? Y entra eh, pues como glorificado ya en el templo de Jehová. Ok, ahora, vamos, ¿te parece? Uh, si volvemos a retomar, si retomamos el tema de la mujer que fue abducida, pero vemos alguna otra entrevista para poder ver también la cicatriz que tiene en la cabeza. Yo, yo no sé, es que, esa, es que esa señora yo creo que miente. Es que la gente dijo que nos faltó ver más. Solo ha de haber sido uno, no la gente. Ha de ser el mismo que repite el comentario. <risa> no, yo vi tres personas y estaban molestas, de verdad. Desconozco de qué lugar sea la mujer. Creo que era Argentina o algo así. Sí, ¿no? sí era de Argentina, sí. Ok, este, um, yo creo que podemos darle la, el beneficio de la duda y darle otra oportunidad. Digo, hasta, mínimo ver su cicatriz en la cabeza. Hasta tú dijiste que iniciaron como si fuera circo. Y es que así iniciaron, o sea, te te así la música bien, no sé, no sé. Pero creo que, que y dije, bueno. creo Ajá. que las personas que la entrevistaron ridiculizaron esto y lo vendieron de una manera absurda al grado que desde que lo estamos escuchando el intro, pues parece algo ridículo, entonces pierde credibilidad. Sabes qué dice Benjamín Perenergía, es la misma persona pero con diferentes cuentas. <risa> ¿Pero sabes por qué? Porque pero la también, señora. <risa> también en mi, en mi Instagram, el día de hoy, me, me comentó, yo creo que es la misma persona. Que o la... sea, ¿crees definitivamente que no se merece que le demos el beneficio de la duda? Mira, dice Ronald Erwin, yo soy de Argentina y ese canal de crónicas son noticias exageradas. Creo que, creo que Maru también, Maru eres de Argentina, ¿no? Maru, Hola, Maru. Si Maru dice que veamos la cicatriz de la señora, vemos la cicatriz de la señora. Si Maru dice que no vale la pena, entonces pasamos a otro mensaje que nos haya mandado por WhatsApp, ¿te parece? Está bien. Órale. Okay. Vamos a dejar que Maru decida. Fuera de joda, no ¿se puede saber si es realmente existió? Si en una época todavía no existía el calendario que manejamos hoy en día. Eh, esa es la intro del canal Crónica y sí se burlan mucho de la gente. Y Maru, ni nos pela, Maru, así como yo. Ella viendo el stream en, en, en silencio. Así, en silencio, nos va checando comentarios. saludos sí. Y nosotros aquí esperando a que Maru dé una respuesta. Me manda, me manda, Maru anda ligando. Sí, Maru anda. Un día vamos a hacerle su sus 12, 12 corazones aquí, un programa para que encuentren el amor ¿qué te parece? oye, estaría bien, sí, sí, sí es mi sueño hacer eso sí, ¿verdad? estaría bien que conduciéramos un programa para que encontraran el amor aquí Maru dice, ¿de qué hablan? ya, Maru, olvídalo ya ¿Alguien, más, alguien más de Argentina que tenga la última palabra ya, ya déjalo así, Maru Bien, Hola, padre. un saludo a Juan70, a Beatriz G, a Guadalupe PG, gracias Guadalupe PG que hoy es la número uno ahí en el chat de YouNow con 2500 likes y Beatriz, también Beatriz que me ve desde Guadalajara, un abrazote, gracias, dice en la zona donde pasó la abducción dicen que hay avistamientos, valeluya, mira, yo leí en el diario la noticia pero en la zona, o sea, crees que sea, a ver, pues mándame un link, si me mandan un link y vemos otro, otra entrevista que no sea así tan burlona, podríamos darle una nueva oportunidad a la señora. Sí, yo digo que se la merece ya, o sea, ya si de plano vemos que en un medio serio, que quién sabe, es que también, mira, viviendo en la época en la que vivimos, con la cultura que tenemos, difícilmente si te pasa algo así lo puedes contar, una, lo, lo puedes contar, dos, vas a tener credibilidad creo que todo mundo se burlaría de ti aún siendo que si sí viviste eso mira aquí fíjate by wow, fernando me escribe en tic, en una you know, dice ese canal argentino ridiculizó el tema de la señora abducida pero sí que pasó la policía estuvo involucrada el canal la, se la señal ciencia y misterios tomó todos los datos de lo acontecido es real el canal Datos, el canal de la Señal sí. Ciencia y Misterios Tomó el caso, a ver, creo que nos mandaron Un, un mensaje, o sea, sí está, Tienes razón, hay gente Que está como hablando del mismo tema O sea, como que sí se hizo viral en Argentina ¿No? Pues por, por eso te digo, hay que darle una Oportunidad, el beneficio de la duda Checar, y ya si al plano no vemos que no Pues ya decimos que es falso Como todo okay. lo que, como vamos, todo lo que a, vamos a ver aquí en el Whatsapp Si nos ha mandado aquí Dice, no, no no viste todo lo que te mandé, dice Awitz. <risa> <risa> Awitz, ¿cuántos años tiene? Awitz ha ah, de tener como. Uy, yo apreté algo malo aquí, ya, apreté algo mal. Borraste todo, se fue. Uy, sí. Lo quitaste, ya no está la pantalla para ponerla. Sí, sí, sí la, se me. Apreté un botón que no debí, espérame un segundo Ah, Witz ha de tener como unos 35 años Ah, 32, dice 32 años Dice Brujita Jezebel A mí que me secuestro un, un alien Sexy Yo ya encontré El amor, Maru bebé <coughs> Ok Ya estoy okay. abriendo nuevamente Whatsapp, ¿Cómo se llama el caso entonces? Voy a buscarlo aquí Mujer abducida en Argentina. Mujer abducida en La Pampa. Yo creo que es en La Pampa, ¿no? No, no tengo idea de dónde sea. Dice, se la llevó un ovni desapareció 24 horas hace cuatro días. El... Ah, no es la misma Crónica TV. Mujer fue arrastrada por un demonio. Murió por los golpes de su madre. ¿Cuál de esos te convence más? ¿Murió Platner, el pampeano, que dijo haber sido abducido? Pues ninguna es la mujer que fue abducida. No, fíjate que solo este canal de crónica en YouTube tiene ese, ese video. Estoy abriendo WhatsApp nuevamente. Aquí está. 32 años tiene Awitz. 32. Ok, eh, entonces tenemos solo el de crónica. ¿Vemos ese y le adelantamos a ver la herida? Este, sí. Ok. ¿Ahí mismo sale la herida? Pues yo no sé, pero yo lo quité como a los 10 minutos, porque dura 22 minutos. Bueno, sí, hay que verlo a ver si este, más adelante se le ve la herida. ¿Qué es esto? Sí, bueno, después me quedé a ver si yo A ver, vamos a ver, Fue asaltado, no asaltado, no había ningún signo de violencia. El maletín de este viajante estaba perfectamente en condiciones, nadie se había robado nada. Exactamente seis días después aparece el barbudo. ¿no? Pero no estamos viendo, no estamos viendo nada. Ahí. Ya, ¿no? Ya, ya, ya. Es que Ahí. no hemos pagado, el de paga. Ah, sí, es cierto. <risa> <risa> Yo, bien exigente allí. Mira, <risa> seis. a reconstruir, ¿qué relata el señor. Se relata que venía no con el auto en efecto, frena. Ustedes o están hablando de otra cosa. Te ¿Sabes que no te es te el te te te mismo? Te no. Esta noche vamos a estar en el lugar estratégico de en El lugar estratégico que son las salinas que están muy cerca de acá. ¿Por qué? Porque los vecinos aseguran que ese es un lugar caliente para la observación de ovnis, y vos lo que decías, vos fíjate que estos lugares son suelos con mucha salinidad, que usan estos tanques, hay tanques en todas las casas, bueno, y los tanques australianos... A ver aquí, aquí sí, aquí están. Arriba, a ver si le contás, algo. Ahí vamos a ver ya. A ver si mostrar. A ver. Vamos a mostrar en vivo, este corte que apareció... Chicos, no, es muy es extraño mira ¿eh? el de corte? qué el ya la tienes Es tremendo el Marco Porque es eh, ¿Qué? Muy, ¿Qué? muy ¿Qué? poco es tiempo Es un corte prolijo, digamos Yo digo que está ¿Qué? rasurada ¿Qué? ahí Como no, que, ¿en que ¿en se serio? cortó, ¿verdad? Es que yo no veo ningún corte Yo tampoco ¿Por qué me voy a cortar ahí ¿Con qué me voy a hacer eso? No, claro Yo le voy a contar Le voy a confesar algo, pelado ¿Sabes qué? Yo yo como que vi que tiene la herida Bueno, no una herida, es como si ya fue una cicatriz de una operación que tuvo cuando chica Y que la tiene cicatrizada y por eso ahí ya no le creció el cabello Es lo que puedo ver Sí, o sea, sí, como si estuviera rasurada como dijiste O sea, no, pero ah, no es una herida tal cual Sí, yo, yo imaginé que se le iba a ver así la raya de que le abrieron, y no, se ve simplemente como rasurada esa área nada más. Es que hay muchas cosas aquí para dudar, pero vuelvo al mismo punto, siempre que alguien da un testimonio de esta índole, eh, no, no, o sea, no le creen por lo mismo de que es algo que desconocemos no entonces es bien difícil como que vivir una situación así y quererlo compartir sin ser ridiculizado o este pues con este tipo de situaciones en los que nadie te cree bueno y aparte fíjate que la, ayer la gente decía que si la abdujeron a la señora que hubieran necesitado una nave nodriza <risa> Eso dijeron. Hay <risas> gente, pobre. Es que no sé, no sé. Eh, también el hecho de que digan que ahí hay muchos avistamientos, creo que es importante, definitivamente. Dice la gente que es alopecia. Vamos a ver un poquito más. Sí. A ver qué dice. Pensar que podría ser parecido. ¿Te acuerdas al, al caso de la ciudadana china que salió del aeropuerto de Seiza, caminó los kilómetros, había sufrido una CV. esta, esta mujer? Inconscientemente hizo un par de cosas. ¿A usted, los médicos, le dijo que es una CBE o algo? No. no. Eh, me llevaron a General hacha, me hicieron una tomografía, todo. Y me sí, puede ser. Sí. Eso me salió a todos Es muy plazos, raro lo del es pelo, ¿eh? Supuestamente. Es, raro. Raro. es como que. ¿Le puedo pedir un favor? ¿Nos muestra como su vida un poquito acá afuera, por lo menos? ¿Tiene, ¿tiene ganas de mostrarnos dónde fue? ¿Sí? Dos segundos, venga, venga, venga. Así caminamos un poquito. Sí. Ah, ¿Va quiere o no? Gracias, sí, Irma, para. por recibirnos. Sí, quiere, quiere, quiere, Es un gusto a la No, rico. es una genia. Verá la burro de Marco Bustamante. ¿eh? Es una genia. Sí, mira y, Dios y Dios. ahora me pongo en el ruedo de vuelta, pero mirá. Irma estaba allá. Irma sí, estaba allá, en donde está la cortina es azul. Es sí, como el comedor suyo. Siete yo, de la mañana, ¿no? Correcto. Sí, sí, esa es la parte de la casa. Sí, sí. Siete de la mañana. Y, ya y, y que... ahí, cuando yo se asoma. Salir de ahí sí, hasta ahí. De la cortina azul hasta ahí, donde está ese perrito blanco. Sí. O sea que se encuentro la aducción tu ahí. Sí. Yo no me acuerdo, pero hasta ahí yo sé que yo llegué ¿Hay interferencia? A... Hay y interferencia, ahí, Marco. Se sí, sí, siente una interferencia. No sé si o pisaste el cable o hay algo, algún campo magnético, algo raro. No, estoy con el inalámbrico, ¿eh? Ah. Estoy con el inalámbrico, ¿eh? No estoy con campo magnético, no, no si tengo nada. Estoy con el inalámbrico, bien. No no puede haber interferencia. Ah, Papá. Bueno, va. Bueno, sí. Eh, capo. Bueno, sí, sí, sí, sí. aparte y medio solo sí. sí. Ahora, eh, señora. Sí. Eh... Sí, sí, Marcos sí. Seguimos, dale, seguimos. No, le decía. Entonces, ¿ahí todo lo que ha sido ocurrido, todo esto? Sí, yo para mí fue ahí. Bueno, vale, ¿Por qué porque era ahí noche, donde se yo recuerdo. Me, ¿Me la pueden cambiar, por favor? Yo no recuerdo más nada que hasta ahí. Mirá ya ve la, la señora no dice nada. ¿Dónde, ¿Dónde fue, señora? ¿Dónde fue, señora? Ahí, ahí fue, ahí fue. ¿Qué, qué, qué recuerda, señor? No, no recuerdo nada, no recuerdo ahí Caminé hasta donde está el perrito blanco, de ahí no me acuerdo nada. Toda la entrevista, la señora ha dicho que no se acuerda de nada. Es que también, o sea, a lo mejor no no está acostumbrada a tener una cámara grabándole y pues uno como quiera se aturde enfrente de un micrófono, no sabes qué decir, o no sé, te pones nervioso simplemente. No lo sé, es que la señora no dice nada, nada, no, no me acuerdo de nada, no no, no sé, ¿qué, estoy haciendo? ¿qué están haciendo aquí ustedes? ¿Nada? La señora no dice nada. <risa> ¿Qué están haciendo aquí? <risa> es que sí, definitivamente todas las personas, que, todas las personas perdón que tienen como... Estas experiencias tienen un testimonio como bien completo, o sea, te platican, te dan muchos detalles, incluso hay unas que los han llevado como a que las hipnopticen y tienen reacciones reales de alguien que vivió como un evento traumático. En este caso yo creo que también es la cuestión del tiempo, a lo mejor hace muy poquito pasó esto y la señora por eso no, o sea, no está como en, en modo de poderlo compartir abiertamente, ¿no? mira aquí fernando te da la razón dice imagínate una persona de campo que de la nada venga la televisión a su casa y no dejen de preguntarle ok ok estoy de acuerdo okay, vamos a darle una oportunidad más a la señora a ver qué dice vamos a escucharla un minuto más a ver si dice algo diferente la señora y acá a la entrada de la casa a la entrada de la casa eh, a del de, de, de camino vecinal, digamos, hay por lo menos un kilómetro, sí, o sea, sí, sí. si era un vehículo, por ejemplo, ¿usted se no hubiese dado cuenta? Y supongo que sí, sí, sí, y sí. claro Es muy raro, chicos. Es muy raro. A ver, raro. A... a ver. No sé, vos fijate, eh, yo lo único que escuchaba es el viento. Cuando yo salía acá era un viento fortísimo que parecía que te chupaba ese viento así. Pero yo perdí conocimiento ahí. Ima, eh, acá estamos viendo la gente de producción eh, estaba, estaba viendo el Servicio Meteorológico Nacional ese día martes a la mañana sí. no fue un día ventoso por lo menos lo que estamos viendo acá, acá en los registros el lugar ¿no, Marco? ¿digo bien o no? sí ahí está el lugar, dice sí, este el es, lugar es correcto, fíjate estamos parados exactamente en el lugar donde ¿Habría ocurrido la adopción? ¿Aquí la a más, ver? ¿Se encuentra usted? Sí, sí. <risa> y de acá, hasta luego... El... Si sí, la señora dice sí, sí. Sí, sí. Es que no la están dejando hablar. O sea, también ese es un problema. No la dejan hablar, nada más están invadiendo los espacios en silencio. Es normal de un entrevistador. Bueno, no de un entrevistador, sino es de un... Están ayudando a que cuente la historia porque ella no cuenta nada. Pues está nerviosa, Oxlack, porque eres tan exigente, pobre señora. No te hubiera contado nada a la señora. ¿Para qué dice, tráiganme a la gente de la televisión que no les tenga que contar? Pues porque ella no ha de haber dicho, ella ha de haber, no sé, a ver cómo surgió todo esto. No creo que ahí haya surgido. Dice, by Fernando, el que te está apoyando, Melissa mira, dice, al principio cuando se supo del tema se decía que ella vio una luz, después ella en esa entrevista, eh, creo que dijo que no, también que se le encontró limpia y dice que dijeron que sucia. Mira, fíjate que creo que al principio de la entrevista dijo que vio una luz y luego ahorita está diciendo que era a las 7 de la mañana. Yo pensé que era en la noche. No, todo el tiempo dijo que salió en la mañana, ¿no? Y ahora dice que ese cuento yo lo vi, pero con Dorita, de que se la llevaba un torbellino. Del, pero... mago, de, del mago de Oz, ¿te acuerdas? No. A Dorita se la llevó un torbellino de su casa de Arkansas. Ok, a ver. <risa> a ver. Vamos a empezar desde el principio, me imagino, la señora desapareció 24 horas, uh -huh. supongo que alguien ha de haber este, eh, reportado su desaparición, ¿no? Es que eso es lo raro, ¿por qué no sacan a algún familiar que haya dicho precisamente, sí, no estuvo la señora, estábamos preocupados, acudimos a la policía, no sabíamos dónde estaba, etcétera, nada más está la señora solita. Pues es que todas estas historias, por eso quiero saber de dónde viene, tienen esta naturaleza en la que primero se reporta una desaparición porque alguien se tuvo que haber dado cuenta, han de haber buscado a la señora y ya cuando la señora aparece como si nada, en un, o sea, que literalmente aparece de repente como si se hubiera teletransportado a lo mejor, es, y, y con una cicatriz o algo así raro, pues ya da pie, o sea, no sé, te deja la, la duda de que podría ser real, ¿no? No sé, yo digo que la señora sí. lo soñó. Es falso. Mi dictamen es falso. Falso. No, no lo, es que no le estás dando oportunidad. Tal no, vez es la abogada de la señora, Melissa. Es que todos se merecen que creas, o sea, todos se merecen que creas, aunque sea poquito, que, que te, la gente te dé el beneficio de la duda. Imagínate, like, si, si te secuestra una nave a ti, ¿te gustaría que todos dudaran de ti nada más porque estás nervioso? Este, pues no estaría nervioso, yo sí, yo sí diría. Ay, ¿Cómo sabes? <risa> o sea, todos estaríamos nerviosos si llegamos no, de repente. La, solamente la he escuchado decir, y no me acuerdo de nada, y sí, sí, sí, sí, no me acuerdo de nada, sí, sí, sí, sí, no ha dicho más. Pues es que la no la dejan hablar. También. Yo creo que ya no vamos a, a, a escuchar nada más de la señora. Vamos a ver el final ya de esa entrevista. Necesito ya... investigar bien este caso, la verdad, para decir, ok, es falso. Vamos, vamos al final, vamos a ver cómo cierra. Lo está viendo el país, ¿Usted de a contar toda esta historia a una persona, que a un organismo que esté vinculado con la investigación de estos temas o no? No, no lo hablo con nadie, no. no, no, no, no, no, no. Pero, pero lo britaría su testimonio, lo, lo, lo, si no lo compraría sí, sí, o no? Sí, sí, sí. Sí, sí. Eh, sí. <risa> yo he que nos contábamos ayer en la salida anterior, la gente de la Sephora, que es el, el centro de estudios de los primeros de la Argentina, sí. Andrea Pérez Simoní y, y su madre, Silvia Pérez Simoní, ya se han comunicado conmigo para tener contacto Bien. con. Con Irma, si pues, es que no me permitís, y si Irma nos permite, es un enorme placer hablar con ella. Un gran trabajo, pero yo con esto. Volver cinco minutos, le damos descanso para hablar oh, con el marido que dio todo. ¿Te parece, Marco? Y preparamos al marido porque no quieren cumplir con los tiempos que faltamos en la entrevista. ¿Te parece, Marco o no? ¡Ey! La entrevista con el marido. Ahí están las respuestas, muchas de ellas. Para que el señor diga: Sí, sí, no, no me acuerdo. <risa> Pero ya no hay más, ya no hay es más. Es que ahí nace la historia donde la señora se desaparece, o sea. Clínica latina, me refiero a Cicto. Pero es que ya se había puesto otra cosa. Ok. Bueno, vamos a pasar a otro tema porque la señora dijo sí, sí, sí, y no me acuerdo. Es que aparte también yo pienso que quien en su sano juicio se va a querer exponer a la burla y al ridículo de esa manera, o sea también ¿Cuánto dinero te pueden dar para que inventes algo así? No, no, no, creo que sea por dinero, no. O ni por favor, o sea, como para qué va a querer eso obviamente vas a preferir estar tranquilo en vez de tener a tanta gente riéndose y juzgándote y diciéndote que estás loco y criticando tu peso como todo el mundo <risa> <risa> o sea obviamente nadie quiere eso entonces que alguien tenga el valor de salir a contar esa historia se me hace como que sí se merece el beneficio de la duda al menos yo bueno, sí, lo digo, no sé yo, sí, no, no dudo Ok, vamos a retirar el falso, vamos a dejarlo <risa> pendiente hasta que haya más pruebas Esto queda pendiente Pendiente, pendiente. Nos mandaron un mensajito acá en, en el Whatsapp, uh -huh. se está viendo la pantalla sí. sí Se ve la pantalla, dice Buenas noches Oxlack, te saludo desde El Salvador Solo te escribo para contarte que en mi vida me han pasado un resto de cosas demasiado raras Para que sean coincidencia ¿Todavía hablas de casos paranormales a tus seguidores? Tal vez te sirva alguno de mis casos. Con esta perrita Guagua nos pasaron casos de película como mi ex esposa e hijas. Quedo pendiente, saludos chero, un abrazo. Pensé que iba a decir con mi ex esposa y mis ex hijas. Pero no. Ay, no. <risa> no, no. Aquí otro, el perrito. Ah, el Falcor, ya me acordé, Falcor. Aquí tenemos... Un video que nos mandan dice es piura. ¿Será real que es piura? Vamos a verlo. Ay, no. ¿Crees que sea algo malo? No, espero que no, no creo. Ok, mira, huevón. ¿Qué mierda es eso? Huevón la llorona, llorona, creo. ¿Qué es eso que? Mira, huevón. Otra cosa. Un Sí, ok, mira aquí. Viste, huevón. ¡Ay, no! ¡Qué feo mira, se ve esto! Ok, mi, los Viste, huevón, cuando estamos pasando. Huevón, no normal, que tomarle lo No, no, no, no. Viste, huevón, viste, viste. Te bueno a aquí. ¡Muchas su madre! Estaba? No, no paso, loco, no paso. Para la gente que no está viendo la pantalla que está en TikTok y en YouNow, pues es un video donde parecen que van sobre un tractor en un camino de terracería hay hierba a los costados, y de pronto enfrente de ellos pasa lo que se puede apreciar como una mujer completamente de blanco y se queda por ahí entre las hierbas y está haciendo verdad. ¿Qué te pareció esta evidencia? Eh, eh, bueno, yo lo que vi, que qué dijiste tú que viste como una mujer vestida de blanco, ah no, yo vi un hombre, ¿Un hombre? <ríe> sí. A mí lo que es un señor, ese no, ese señor no, el que de blanco que pasa. Yo vi como una, un, una figura humanoide bien grande caminando. Exacto, esa figura humanoide, es como la llorona. Pero me da risa que, que dice, que la sangre de Cristo tiene poder. <risa> es como, ¿crees que se vayan los fantasmas con cuando dices cosas como esa? Depende. Si sí, es un fantasma... Este... ¿Religioso? Sí. <risa> Más bien lo contrario, ¿no? O sea, un fantasma que no es religioso, obviamente no le va a gustar eso y se va a ir, ¿no? Imaginemos que tú te vuelves fantasma y te apareces por ahí y te ven y que digan, la, la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder, ¿te irías? Preferiría estar ahí, la verdad. <risa> <O> sea, <risa> no me iría ni de chiste. Pero, oye, yo vi un humanoide, no vi una señora vestida de blanco. A ver, ¿lo podemos ver de otra vez? Nada claro. más, donde pasa caminando? Según yo, pasa bien lento, ¿no? Pero, ¿por qué vi un humanoide? Pero, este, fíjate que hace como, como que llora así. ¡Ah! Hace así. <risa> Eso en un llanto. ¿Eh? ¿Sí? ¿Así? ¿Cómo? ¿Cómo lo hiciste? ¿Pasa? Ay, no Así se escucha, mira, vamos a ponerlo nuevamente Vamos a hacerlo grande A ver si puede Ok, mira, huevón ¿Qué mierda es eso? Huevón, la llorona, creo ¿Qué es eso? ¿Qué? Mira, huevón está coja Un chasumar Okay, ok, mira aquí. La sangre de Cristo tiene poder. Ok, ¿vito? ¿Vito? ¿Vito, bro, bro, no? Ok. Ya, ya lo vi bien, no, no es un humano, oh, un humano, es, sí, es como, pero no trae una, un vestido blanco, trae como una, como una capa blanca, ¿no? Sí, como algo blanco, y fíjate cómo va a pasar, dice, la sangre de Cristo tiene poder. Así, innecesario, señor, o sea, innecesario, no, no, no, no, todo muy mal, pero... Sí, ¿sabes? Los colores ritualísticos son rojo, negro y blanco. Entonces, en todas estas misas negras o misas de iniciación, siempre hay personas vestidas de rojo, de negro y de blanco. Me parece que el blanco es el que ofrecen como tributo. Ah, pero... ¿No? Es... Sí, o sea, o... El... era falso. ¿Cómo que... ¿tú crees que sea real? Pues es que a lo mejor no necesariamente era la Llorona, sino estaban, este, no sé. No sé, sí, falso, falso. <risa> ya este arte ya falso es ¿Falso? falso es falso ¿a quién engañamos? <risa> dice más falso que el te quiero de una suegra dice por ahí Brujita G. sebel creo está súper falso dice MAMG si para la gente que no lo esté viendo en YouNow y en TikTok voy a subir este este video a TikTok y a YouTube como short en youtube y eh, como un tiktok en esa plataforma para que lo puedan ver y lo juzguen ustedes mismos será verdad será mentira vamos a ver otra publicación ese estuvo bueno me gustó a pesar de todo me dio mucha risa el, la, la sangre de cristo tiene poder fíjate que este eh, me lo mandaron recientemente mira Ay, y este me lo ha me ha mandado muchas cosas, pero este me lo pasó recientemente. Dice, hola mi Oxlack, hermano, soy Guzmán Barraza desde Colombia. Mirando en Facebook me encontré con una noticia de un presentador argentino que trabaja en mi país, Colombia, donde él publicó un video de OVNIs, ya te envió el video. ¿Vamos a ver el video de OVNIs? Vamos, sí. Vamos, este lo iba a subir a mi canal de YouTube, pero eh, vamos a verlo primero aquí. Después de todas maneras lo subo también al canal de YouTube. Vamos a verlo. Eh, abordé el vuelo de la TAM 4004 con destino a la ciudad de Río Negro y eh, el avión salió todo perfecto, todo bien salió a horario y cuando estábamos en la cabecera de la pista de El Dorado eh, tuvimos que esperar que aterrizaran dos aviones como es normal cuando uno toma un vuelo pues, eh, para molestar con mi nuevo celular, eh, me puse a grabar eh, el aterrizaje de dos aviones. Eh, entonces, eh, cuando grabo el segundo avión, eh, se me dio por volver a chequear el, el video, como uno hace normalmente, a chequear, a ver cómo quedó y eso. Y en un momento, eh, mi ojo... De, digamos, de, de haber trabajado en televisión detectó algo algo raro entonces me puse a buscar en cámara lenta y quiero que ustedes opinen y quiero que ustedes saquen sus conclusiones de esto que vi y que mostré con mi celular como les venía diciendo, este es el segundo avión que tuvimos que esperar, eh, y vean que es un avión de, de hélice, no alcanzo a ver este, qué, qué aerolínea es, y entonces, ahora pasándolo en cámara lenta, vean lo que pasa de derecha a izquierda, ahí lo tienen en detalle, fíjense la velocidad, porque... El avión que ni se mueve y esta, este objeto pasa a una velocidad impresionante, increíble. Y aquí congelé y este es el objeto que pasaba a esa velocidad. ¿Qué será? Ante todo, quiero aclarar que esto no es un chiste, no es una broma. Eh, porque me intriga mucho. Eh, me gustaría saber qué opinan ustedes y sobre todo qué opinan las autoridades oficiales a, para las cuales tengo el video original y lo pongo a disposición de ellos para si quieren hacer una, un tipo de investigación. Muchísimas gracias a todos. ¿Cómo lo, cómo lo viste, Melissa? Pues... Primero ni siquiera me di cuenta, o sea, cuando... Estaba dormida, ¿no? La verdad, me, me dormí un, un momento. El video? No. no te pases, Melissa. No, pues es que sí, si me refiero a que sí fue muy rápido. O sea, que ni te da este el tiempo como de ver qué es lo que pasa, ¿sabes? O sea que lo ponen en cámara lenta y sí se ve, o sea, sí se ve extraño. Dice Cox Funker que Melissa vio <risa> un humanoide. No, no es <risa> <todo> ya. ya. <risa> ¿Tú, ¿Tú cómo ves? Eh, pues yo, la verdad, no, no creo que sea una nave extraterrestre, ni mucho menos, porque esto sería detectado en el radar de del aeropuerto, un objeto, eh, de, para empezar, ¿qué distancia tendría y qué tamaño tendría ese objeto? Yo creo... Pero... Ajá, dime. Pero eso pasa cuando están en el aire, ¿no? Cuando están volando. Ahorita el avión lleva a aterrizar y eso se ve que está como que eh, atrás, ¿no? En la zona de atrás. Ajá, o sea, piensas que el radar solamente lo identifica cuando está arriba. Sí, que es cuando están buscando como posible, o sea, que están verificando que todo esté bien. Ok, el tráfico aéreo. Bueno, yo creo, la verdad, que se trata de un insecto que pasa muy rápido, pero es que pasa muy rápido. ¿Puede ser una mosca o algo más grande que pase rápido? Es que se ve como muy grande y se ve como que está pasando por donde están los árboles. No se ve como si estuviera tan pe como pegado a la... No sé, mira, puedes ponerlo de nuevo. Según yo, pasa por sí, los árboles. Y ya lo veo, ¿no? Y ya lo veo bien ahora, sí. <ríe> y ya, me mantengo despierta esta vez. <ríe> es que, quito la pantalla y estabas así. <ríe> sí! No, no, lo estaba así. no lo vi. No lo vi. Eh. Pero no sé por qué estaba tan despeinada. <ríe> <ríe> no sé qué pasó. No. Pero... <ríe> Vamos a verlo otra vez. <ríe> Dice, quiero mandar un mensaje solo para aparecer en pantalla. A ver, vamos a darle gusto a Violeta. Ahí está. Ay, ya mal. la había puesto ahorita. Oye, Ay. Violeta, me gusta tu foto, está padre. Se ve interesante, Violeta. Violeta González, prima mía. ¿Solo aceptas mensajes? Dice Miguel Ferrer. Sí, sí, mensajitos o notas de voz. Donaciones también aceptamos. Donaciones también. Y se pone el video de alguien de Omar Cruz Es más falso que chino con pelo Enrulado Que chino con pelo enrulado Qué pena con ese video del alien De verdad, qué pena hey, Yo no lo vi, lo podemos ver otra vez Este No, mejor no Mejor vamos a ver el del ¿Ya lo pongo? ¿Ya va a estar atenta? Sí Bueno, vamos a ver ya por última Ay. vez Este señor, no lo vamos a poner todo Vamos a poner eh, aparte nada más El vuelo de la TAM 4004 con destino a la ciudad de Rione. Lo uno toma un vuelo. Pues, eh, para molestar con mi nuevo celular, eh, me puse a grabar eh, el aterrizaje de dos aviones. No lo estamos viendo nadie. Eh, ¿No lo estamos viendo nadie? Grabo el no, celular. ahí está. Eh, ah, perdóname. Ya, ya lo había puesto. Ah, ya lo habías puesto, perdón, sí, perdón. Sí, sí.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 Eh, es que... eh, yo digo que está antes de la línea de árboles, ¿no? No está por No, no mira, pasa pasa por, de la, sea, pasa por enfrente de unos. del avión. Pero pasa por enfrente de unos. por detrás del de avión. ¿Tú qué dices? Pasa por enfrente de unos. <risa> <risa> <risa> no me escucha okay? Ah, no te escuchaba, no te escuchaba. Increíble. Espérame. Y aquí como... Pasa ya. por enfrente de unos. Te he dicho esto como cinco veces. Pasa por enfrente de unos y luego pasa por atrás de otro. ¿Qué, ¿Qué es? O sea, no no tan así. A ver, bueno, vamos mira, Míralo. Mira, no, pasa ahí, para ahí atrás de ese, ese que está ahí. Ahí desaparece al final, mira. Ahí va, ahí va. Y ahí desaparece. Pero ahí, donde desaparece es el árbol donde pasa detrás. O sea, ¿tú crees que sea una nave? Yo, yo digo que hay que estudiarlo. Yo digo que <risa> este también puede quedar pendiente. Puede haber sido la nadie que se llevó a la otra señora, ¿no? No, slack, no. <risa> no. Aquí estamos hablando serios. No, viste, okay. pasó rapidísimo ahí. Yo digo que por eso se ve rapidísimo. Voy a buscar en otros videos. No es que no hay videos así. Todos o sea, dicen que es una mosca o un mosquito. Exacto, es que pasa muy, muy rápido y pasa cerca de la cámara, por eso se ve así. Es perspectiva, me parece. No, yo sí veo que pasa detrás de un árbol. O sea, esto tiene que quedar. Aparte, el se... bueno, mira, un punto. El señor es César Escola. César Escola, ajá. Es él. O sea, yo iba a decir como, bueno, el señor dice que trabajó en tele, ¿no? Sí. Y aparte el hecho de que esté poniendo su arroba en grandote en el video, se me hace extraño, ¿no? Ah. Pues sí, ¿no? ¿Para qué pones su arroba grandota? Quiere llamar la atención, ¿verdad? No, o sea, es como para que no te lo roben, ¿no? Sí, pero si, si lo que quieres en realidad es eh, darle difusión al video para que te expliquen lo que es, lo que menos te interesa es que vean de quién es el video. Siento yo. Tú, tú lo dejas en... no No podemos determinar con esa evidencia si es verdadero o falso, ¿no? Yo digo que lo dejemos pendiente también. Ok, ¿queda o sea, pendiente esa evidencia? Sí, se merece el beneficio de la duda, pero también hay cosas indicativas de que podría ser falso. Dice, Escola es presentador colombiano. Déjame mandar un saludote a Jesús Salas, 1408, que nos mandó 2,500 likes allá en YouNow. Gracias, chicos, en YouNow, por pues, estar apoyando la transmisión, Beatriz, a Betty Parra también, que hace ratito me mandó likes. Jesús Salas, gracias, mi hermano. Y Nicolás, que nos está viendo ahí, Nico. Saludos a Flop14, hola Oxlack. haces live en YouTube. Saludos desde Guatemala, admiro tu trabajo. Si sí, estamos en YouTube, mi hermano Saraí, también un abrazo. Dice hola Oxlack, hola Saraí, allá en TikTok. Y toda la gente como Alex Selvig, a Violeta González, a Andy Vance, a Japan, a Carlos Armijo, historias del mundo que nos están viendo en YouTube. Melissa, son la una, una hora con 26 minutos. Vemos un caso más antes de Ay. retirarnos. Me parece bien, sí, un caso más. Ok, vamos a ver, ¿qué más nos han mandado aquí al WhatsApp? Diría, vamos a escuchar este audio, a ver qué dice. Oye, carnal, fíjate que tuve un problema en mi casa y me salí de madrugada, no manches, y de repente regresé como a las tres horas y no volví a ver a mi gato. Así como que de la nada desapareció, carnal, tú no sabes... Oh, ¿que me puedas ayudar o algo? Este, estaba muy conectado a mi carnal y mi carnal se puso mal ese día y lo llevamos al hospital. Entonces, el gato desapareció completamente y absolutamente y mis vecinos no lo volvieron a ver y aquí no regresó. Y era un gato bien miedoso de que nada más una vez salió y regresó, pero ¿no crees que me puedas ayudar, carnal Y últimamente mi hermano sueña con él. Sueña con él, este, tipo... Sí, sueño con el gato. Y tengo que estar bien conectados. ¿Cuántas que sueñas con él? Como cuatro. Como cuatro. <risa> ¿Cómo ves? ¿Cómo ves, Meli, ese caso? No sé. A ver, espera. Espera un segundo. Ah, no. Estaba el audio nada más. ¿sí escuchaste el audio? Sí, nada más que se empezaron a escuchar como unos ruidos raros aquí en mi casa. Ah, ok, ok, ok. Si quieres, ve a ver. Ok, no, creo que está bien. Este, la única parte que me perdí fue el final. <risa> la única parte que me perdí fue, fue todo. Okay. No, fue el final. Vamos, vamos a dar la segunda, la segunda oportunidad, Melissa. Al final nada más. ¿Qué escuchaste, pues? ¿Qué fue lo que escuchaste? Es que mi, mi mis perros empezaron a ladrar y nunca ladran. Entonces estaban ladrando muy fuerte y se me no, hizo pero, raro. No, del, del audio. ¿Qué escuchaste del ah, audio? Ah, ok. <risa> <risa> Déjeme contar mi historia. Este, ah. del audio, pues escuché lo del gato. Y cuando dejé de escuchar es cuando como se metió un tipo a la conversación, ¿no? Ah, pues eso fue todo. ¿Tú qué opinas de eso entonces? <risa> Heriberto Flores nos mandó 10 pesotes. Gracias, Heriberto Flores, por apoyar el superchat. Gracias. Pues mira, a mí me dio este, pues gracia, porque me... yo pensé que iba a ser una broma. Pensé que iba a ser una broma, pero no, ¿vamos a escucharlo bien? Oye, carnal, fíjate que tuve un problema en mi casa...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 ¿No que que me puedes ayudar, carnal. Y últimamente mi hermano sueña con él. Sueña con él, este, tipo. Sí, sueña con el gato. Y tengo que estar bien conectado. ¿Cuántas veces, qué sueñas con él? Como cuatro. Como cuatro. Ok, carnal. Pues no sé, mira. Yo, no sé, pensé que iba a ser una broma, pero parece que está hablando en serio. Pues los gatos se van y ya, ¿no? Se van y a veces los atropellan, a veces les pasa algo. Pobrecitos, pero así les sucede a los animalitos. ¿No has tenido gatos que te suceda eso? Sí, pero, o sea, no sé qué fue lo paranormal entonces. Simplemente se, se fue su gato y ya, ¿no? <risa> <risa> Natalia Princes nos mandó 14 pesotes, dice Super Sticker. Gracias, Natalia Princes. Ya, ya pensé que no habías venido, Natalia Princes. Gracias por apoyarnos esta noche. Pues no sé, qué, qué cosa rara nos manda la gente ese audio. Pues no, no, no, no tiene más. Vamos Pero te estaba, a ver, ¿te estaba diciendo carnal a ti? ¿O es ¿Sí? un audio? ¿A mí? Ah, sí. Si okay. le puedo ayudar, carnal, carnal. No, no, no sé. No sé. No, sé, no se me hace nada raro, la verdad. ¿No se te hizo raro el audio? A ti te llaman y te dicen, carnala, ¿me puedes ayudar, carnala? Mi gato se fue. Estaba no, pero es que gritado. es que como tú dices, los gatos siempre hacen eso, siempre se van a otros lugares y puede que cuando se van, lamentablemente, los hayan atropellado, o se hayan peleado, los hayan matado, no sé, y ya. Dice aquí, el gato encontró una gata y formó una familia. Pues es que así pasa, ¿no? sí. ¿Este era el último caso, en serio? Este era el último caso ya, pero esperemos que ya para la próxima ya tengamos StreamYard eh, pagado, ya de paga. Sí, ya, ya. De hecho, mañana mañana podemos hacer un stream ya con tema por fin y ya va a estar pagado el StreamYard. Ah, súper bien, entonces, que ya va a estar pagado por todos los superchats que nos apoyaron esta noche. ¿Quieres decir algo antes de retirarte, Melissa? Ay, pues lo mismo es siempre, que me apoyen siguiendo mis canales, mi canal de YouTube. Más que nada me gustaría, la verdad, llegar a 10,000 suscriptores eh, antes de que acabe el año. Digo, es bastante... está complicado, pero creo que se puede lograr. Oye, ¿sí este, se podría llegar? Es este, que es Melissa con doble S, -S E-Y-H. Sí, sí puedo llegar a los 10,000 antes de que acabe el año sería demasiado feliz. Y tengo otro canal de YouTube que es exactamente igual que aquí, pero al revés. Todas mis cuentas, Instagram, TikTok, Twitter, todas son Melisa con WS -E mi página de Facebook. Y pues en todas siempre hay contenido. Entonces, si me pueden seguir y apoyarme con eso, yo estaría muy agradecida con ustedes. Muy bien, ahí está. Para que sigan a Melisa en sus redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok. YouTube, para que lleguen a los 10.000 mil suscriptores. melissa hace videos bien perturbadores. ¿A Melisa te gusta lo perturbador, verdad, melissa Sí, Ima, o sea, eh, a mí me gustan los casos criminales. Entonces, en su mayoría, lo que van a encontrar en mi canal van a ser asesinatos, asesinos seriales. ¿No encontraste mi página, Historias del Mundo? Mi página de Facebook es Meli EYH. Así la encuentran. Es la única que es diferente. Todas las demás son Melissa con WSYH. y YH. Y, pues, el que quiero que llegue a los 10,000 es en mi, en mi canal de YouTube. Entonces, mañana voy a subir video ahí. Y ya, pues, gracias por su atención, por su tiempo, a Tiox, por todo lo que nos comparten también. Se agradece bastante. ¿De qué va a ser tu video? De un asesino serial, al, el que no fue muy mediático... Aún siendo que su historia es bastante oscura. ¿Cómo se llama ese asesino serial? Robert Henson. ¿Y qué hacía? Cuéntanos tantito para que nos piquemos y mañana veamos el video. Bueno, todo sucede en Alaska y fíjate que él cazaba a sus víctimas. Era un cazador, o sea, te, te hacía de hobby la cacería, pero digamos que se aburrió de cazar animales y empezó a cazar humanos. Oh, y los cazaba a la gente que andaba como en el bosque cazando animales Las secuestraba, las torturaba, se las llevaba al bosque ya cuando quería matarlas Y les daba digamos que un minuto para correr por su vida Y en ese minuto las buscaba Pero era un tipo que tenía bastantes premios como cazador Entonces ninguna se le iba Y bueno es un poquitito de lo que van a ver mañana en mi canal de YouTube Oh, Y ese, ese caso ya tiene mucho tiempo Sí, es que la mayoría de los asesinos seriales, o sea, que tienen como... La, la crónica negra de Estados Unidos es lo que me... Bueno, la crónica negra del mundo en realidad es lo que me gusta a mí investigar y compartir. Entonces sí, digamos que es de los primeros, se podría decir. Oh, muy bien. Pues sí, Melissa, no crean que así como la ven de tierna, es tan tierna, ¿no? Tiene un lado muy, muy eh, violento. Y pues sí, a mí a veces me da miedo, la verdad. ¿Qué? Porque aparte dice que es Wicca, entonces. Ah, eso sí, se sabe, se sabe. Entonces no sabemos qué esperar con Melissa. La verán toda tierna ahí sentadita, pero no saben lo que está platicando con sus seres interiores. <risa> ya sabía que no debía decirlo. Demonios. Pero bueno. Eh, resumen eh, bueno ¿qué, qué iba a decir moco es justamente este espacio que tenemos para liberarnos de de todos los de toda la seriedad que le damos a nuestro contenido no sale es mañana, el espacio seguro mañana tendremos moco o sea que mañana vamos a hablar de un tema en especial para que toda la gente que nos acompañe pues hable del tema del tema que vamos a proponer mañana no sabes cuál es el tema de mañana Aún no, pero ¿sabes qué me quedé pensando? ¿Tú ya vas a tener micrófono o vas a intentar tener micrófono? No, voy a hablar así como ahorita Ok, bueno, está bien ¿Por qué? Nada más, no, sí, sí, fíjate, ahorita te escucho bien Voy a sí. volver a escuchar el audio después de esto a ver cómo suena, pero según yo suena, suena bien Ah, perfecto, okay. Y ya okay. es todo Entonces el tema no sabes todavía no, tú sabes. Bueno, si quieren proponernos un tema también estaría bien, pero Ox es como muy selectivo en sus temas. Ok, pues sí, nos proponen ahí, mándale un mensajito en Instagram a Melisa y díganle que quieren hablar de algo y ya ella va a proponer el tema de mañana. Excelente. Descansen, gente. Gracias a toda la gente que nos vio en YouTube, en YouNow, en TikTok. Mañana nos vemos igual. 9 de la noche o nueve treinta? Nueve yo creo, sí. 9.30 de la noche, mañana es miércoles. Sí. Ah, perfecto. Mañana es miércoles 9.30 de la noche, descanse, besitos a todos, gracias por todo su apoyo. Bye.